Muy buenas tardes amigos de YouTube, seguidores de Urbonera. Vamos a hacer un pequeño ensayo. A mí se me ha empezado a unguiar esta naranja, toronja, aquí en Europa. Vamos a ver cuánto tiempo le lleva a todo este sistema degradar una naranja entera. Así que vamos a hacer así, ¿eh? la naranja entera, como dijimos. Vamos a meterla aquí, vamos a correr un poco ¿eh? y vamos a simular que cae, ¿no? Así. Cae de un árbol y queda semi enterrada ¿Eh? Nos vamos a dar una ayudita Hagamos como que Corre viento y demás Esto es ya es humus de lombriz Miren lo que es, es espectacular Pero tiene alto caudal De bacterias benéficas ¿sí? Miren lo que es este Esta compostera está Repleta ¿sí? De lombrices En estado adulto y crías Así vamos a dejarlo así Estén atentos Vamos a seguir paso a paso, semana a semana, a ver cómo va. Ha pasado una semana eh, que echamos la naranja, toronja. Eh, yo he alimentado igualmente el vermicompostador, como pueden ver, hay más verdura. Aquí aparecieron unos hongos, es normal, cada tanto aparecen ciertos hongos, después desaparecen. He agregado bastante más cartón. Y aquí vemos nuestra naranja completamente recubierta de, no son, son los hongos, ¿sí? el hongo lo que hace es comerse la cáscara, pero miren ahí, ya está, miren ahí la he roto, supongamos que hubo un, un no sé, pasó un perro y rompió la naranja, y hacemos una simulación de la naturaleza, ¿no? no estaba muy quieto algo pasó y se rompió, vamos a dejar así, yo lo que voy a hacer es taparlo de nuevamente, como si fuese hojarasca. Y vamos a seguir alimentando de este lado, que ya se han consumido todo. Aquí ya se consumieron todo lo de la semana pasada. Los 7 kilos no queda nada. Así que vamos a alimentar de este lado. Así que vamos a seguir viendo qué pasa con la naranja. Hasta la semana que viene. Hoy es 28 de noviembre. Han pasado ya casi dos semanas desde que echamos aquí nuestra naranja, nuestra toronja. Vamos a ver en qué estado está. Si lo podemos ver aquí. Miren. Muchísimas, muchísimos brotes de, de zapallo. Es llamativo que el brote... No es consumido por las lombrices. Porque está vivo. Si yo lo arranco y lo, lo mato, va a ser consumido. Pero si no, no. Bueno, aquí tenemos nuestra... Como pueden observar, está rodeado no solo de adultas, sino que de pequeñas. Aquí está nuestra naranja. Miren esto, miren ahí abajo es espectacular esta ¿Eh? naranja no afectó en absoluto en absoluto la vida de las lombrices miren de hecho miren ahí impresionante miren miren miren miren miren hay crías al igual que la otra vez en el limón crías dentro de naranja y debajo muchísimas ¿eh? muchísimas muchísimas eh, lombrices muy bien miren, es impresionante no afecta en absoluto el, el ambiente donde viven no bueno, vamos a ver aquí el otro lado Uf. aquí tenemos muchísimos más hay cebollas tenemos aquí también una naranja como pueden ver no pasa nada Voy a ver aquí, ya hay más ya hay huevos muchísimas, muchísimas lombrices ¿eh? está creciendo ahora en invierno, es más frío hay una reproducción mayor al parecer de lombrices a ver aquí. aquí hay otra naranja, miren ¿eh? esta naranja entera Vamos a ver, hasta para la mitad, perdón, no dije nada. Pero ahí abajo, debajo tenemos lombrices, como pueden observar, estaban debajo. Sí, perfecto, muy bien. Aquí, miren, aquí hay más naranjas y más lombrices. Así que bueno, evidentemente no no afecta, ¿eh? siempre el exceso no afecta, pero bueno en este caso no, así bueno esto fue el 15 días, casi 15 días de naranjas si les ha gustado el canal, suscríbanse compartan y nos vemos en el próximo capítulo, hasta la próxima